Hola amigos, soy Luis Barbosa y hoy quiero desearte un feliz cumpleaños, que hoy sea el mejor de tus días y que, que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y también te quiero invitar para que le dé me gusta a las canciones Mis Primeros 50 y la Silvi de mi autoría Por eso, y que cante el mariachi y que toque la orquesta Que se sirva un traguito, que se prenda la fiesta Porque hoy celebramos Mis Primeros 50